Bueno, mi nombre es Ángel Andrés Arri y, bueno, estoy conectado desde Río Tercero, eh, provincia de Córdoba, Argentina. Hace unos 20 días exactamente eh, conozco eh, todo este proyecto de la moneda libre y empecé a, a involucrarme a, a, a ver videos y bueno, he conocido ahí el grupo de Telegram, a Jaca, que allá hace bastante tiempo que está en Argentina, y bueno, vi que había grupos eh, en el Cono Sur, y dije, bueno, ¿por qué no armamos un, bueno, un grupo acá de, eh, de gente en, en Córdoba, en el centro del país? Entonces, este, eh, pregunté ahí a Jaca, me dijo, sí, no hay problema, arma el grupo, y ni bien lo armamos, se empezó a publicar, empezaron a crearse otras personas, porque yo digo quisiera subir lo que yo hago a un, a un sitio que encontré ahí para publicar, este, que me conozcan que existo, que estoy en esto en, en, mi, en mi zona y encontré el servicio de girala.net, me pareció bueno, ahí fui, eh, bueno, la primera experiencia que yo hice, subir lo que mi local, mi comercio yo me dedico al, al rubro de frutas y verduras y y dije, bueno voy a publicar ahí pensando eh, que seguramente eh, como veía el mapa de cómo fue la expansión de la moneda desde francia luego de españa y en algún momento esta gente de europa va a darse una vuelta a un paseo por, por, por argentina entonces este cuando anden por córdoba van a encontrar ahí que está mi, mi comercio van a venir a comprarme algunas frutas o, o verduras no con, con junas entonces fue esa la la motivación de subirme ahí a esa plataforma, publicar mi local, y obviamente que como no hay mucho circulante acá en, en la provincia de Junas, puse eh, solo un 10% en, en Junas y el resto eh, en pesos argentinos para poder después volver a comprar y la materia, digamos, la, la fruta para, para mi local. Pensando que ese porcentaje va a ir incrementándose, o sea, puedo aceptar después un 25 y un 50, cuando haya mayor circulación de, de junas. Pero ahora la, la, la tarea principal que estoy viendo para empezar a, a que otros comercios amigos como yo que, que, que también acepten en mi barrio, en mi zona, la juna, para que se, la gente pueda darse cuenta que tienen una, otra moneda, este, para poder hacer este, los intercambios ¿no? y bueno, lo que me pareció interesante eh, en esto de los mercadillos y los lugares donde hay encuentros donde se hacen los intercambios en, en España digo, acá en Argentina en un momento se, se dieron ferias de, de trueque cuando hace unos cuantos años atrás teníamos esta, esta crisis que bueno, motivó a la gente a, a hacer trueque y intercambios pero yo pensaba si esto se hace solamente en, una, en un lugar determinado en un día y hora y después cuando uno se sale de ese, de ese predio o de esa feria, es como que tenés que esperar para volver a hacer este, el próximo domingo o la próxima feria para volver a hacer intercambios. Yo digo si lo implementamos este, en el mundo tal cual estamos hoy, en los comercios de barrio, eh, Verduleros, panaderos, carniceros, almaceneros. Yo, bueno, creo que podemos crear un, un, un circulante de esta moneda y, y que nos beneficiemos todos. Entonces, yo pensaba poder darles a mis, mis clientes esta moneda, tipo como si fuera un, un cashback o como un descuento en la compra, para que puedan utilizarla en la próxima compra en mi local o que pueden ir a otros locales amigos a, a, también a comprar. ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros, los comercios, entendemos un poco cómo es que trabaja de esta moneda libre, podemos este, aportar este, este, estas juras para que empiecen a circular en nuestra zona, en nuestra área. Y mi intención era crear... Eh, acá en mi, lo, mi localidad somos una ciudad pequeña de 60 mil habitantes. Poderlo hacer en mi en mi zona, en mi barrio, para que como una prueba piloto, porque todo esto es una, una experiencia, ¿no? Entonces la idea es capacitar por un lado a los colegas, a los comercios de mi de mi barrio, para que ellos puedan aceptar esta esta moneda libre y que después este también ellos sepan cómo introducir a sus clientes este, esta moneda. Entonces todo este trabajito es un proyecto de, yo lo, penso, lo pienso empezar a, a trabajar y a contagiar un poco esta, esta idea y, y ver qué, qué resultado nos da. Supongo una, una experiencia que quiero hacer. Bueno, esto un poco la, la introducción de cómo llegó acá a, a la moneda libre eh, y conozco, gracias al grupo de Soberanía y Salud, porque eh, participando en ese grupo, vi publicaciones de encuentros en Francia, en España, y ahí fui cuando llegué a conocer un poco de, de qué se trataba. Entonces, cuando veo que en el mapa en mundial, en la zona de, de Argentina, había muy pu poquitos puntos, dije, me quiero poner en contacto con los que ya están en Argentina y que están haciendo. Entonces, bueno, ahí empezamos a, a difundir, bueno, a trabajar con esto. Así que contentos de, de formar parte de esta gran familia que es la G1. Bueno, esto es un, una pequeña parte, una introducción. <risa> un, no sé si, si estás ahí. Sí, es fantástico, Ángel. No sé, eh, hay que recortar es... obviamente es lo que te sirva de ahí. Bueno, ve, vemos, vemos, lo mismo lo podemos así de corrido que, que lo mismo lo podemos a, a trozos, lo lo importante es que, que tu experiencia y tu visión pues pueda servir de referencia para para quien nos, nos pueda ver y me otra vez antes, antes de, te decía que es, es curioso como, como a pesar de no estar en contacto directo pues como somos capaces de, de resonar o, o, o de qué manera coincidimos en cosas que me habías comentado algunas cosas, ahora me Hablas de soberanía y salud, vamos, eh, increíble. Eh, cuéntame, ¿cómo, eh, qué, ¿qué es soberanía y salud? ¿Qué, cómo, ¿En qué punto estás en Argentina? Cuéntame un poquito de soberanía y salud, porque eh, realmente es algo que no solamente me interesa, sino que también estoy vinculado a soberanía y salud. Bueno, eh, aquí en Argentina pude ver unos videos de Joseph Pines y... Y bueno, estuvo, antes de la pandemia estuvo por estos lados, por, por Argentina, yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero sí vi estos videos y me, me uno de los últimos videos que me, me comparte por WhatsApp un amigo, en uno de esos videos estaba pidiéndole a la, a la sociedad que se involucre, que, que, que, bueno, que empiecen a formar grupos de locales de soberanía de salud y... Y bueno, eso fue lo que, lo que hice, empecé a crear ese, ese grupo y empecé a invitar a, y a contactos para que se formen, eh, poder este, intercambiar. En mi, en mi, mi idea principal eh, fue la conservación de las semillas este, orgánicas y poder hacer recolección y clasificación de semillas. Entonces, eh, cuando veo en, en, ese, en esa página de Soberanía y Salud.com, eh, veo que hay grupos en Argentina y en Córdoba había solo un grupo. Entonces me pongo en contacto con ese grupo de Córdoba y, y ahí empezamos a, in, a intercambiar eh, ideas. Y bueno, con la gente que yo ya conocí acá eh, en mi ciudad, empezamos a, a, a reunirnos. Y empezamos a pensar este, en poder producir nuestros propios alimentos en nuestro espacio. ¿no? En, yo tengo un, eh, un pequeño huerto, digamos, que estoy eh, empezando a hacer. Si bien esto va en contra de lo que es mi actividad, porque el mundo nos ha llevado a, a tener todo en bandeja, todo servido. Yo, al tener un local de frutas y hortalizas, eh, nadie... nadie Cómo se llama, eh, con todo este vorágine del mundo nos ha llevado que la gente ya va directamente al verdulero y se saca sus tomates y, y ya tiene toda la bandeja de sopa lista, todo servido. Entonces, hoy por hoy, este, es como que la sociedad se está dando cuenta, eh, nuestro, los clientes que pueden tener este, un tomate en su propia casa y con el sabor a tomate, como lo tenían nuestros abuelos, ¿no? Y yo escucho al, en el, cuando atiendo en el comercio que el tomate el tom, no es el mismo tomate que comían antes cuando eh, tenían huerto en su casa. Pero claro, las abuelas este, fueron partiendo y las generaciones siguientes no siguieron esa tradición de tener su huerto en su casa. Eso favoreció la, la industria, o sea, cada vez más, más este, comercios dándole todo el servido a, la, a los consumidores y es por eso que yo estoy involucrado en, es, en, esa, en esa industria de la alimentación. Pero yo entiendo que la tendencia está cambiando y la gente ya empieza a pensar en qué está consumiendo, de, no hay una garantía de trazabilidad de los alimentos, y por eso es que ellos ya están buscando en, en, en, en producir y poner, este, eh, tener en la mesa, en su, su mesa, su propio alimentos lo que ellos, ellos cultivan. Así que bueno, es un poco eso lo que, que estoy trabajando. Tengo varias pasiones, me encanta mucho la, la apicultura, lo hago como, como hobby, y una de las razones por las que yo quería eh, empezar algo en mi ciudad es eh, cuidar la, la biodiversidad floral, eh, las flores silvestres, ¿no? poder este, recolectar semillas de flores silvestres. Algo había visto en Europa, que tienen un programa así de, de recolección de flores silvestres, incluso en la, al, a los costados de las carreteras eh, tienen este, ya señalizados eh, donde, bueno, un, un cordón de flores para conservar la, la biodiversidad y, y que las, los insectos, los polinizadores puedan tener sus alimentos y puedan ayudar a, a, a polinizar sus, los cultivos, ¿no? los frutales y todo lo que hoy consumimos. Entonces, yo digo acá, por tanta industrialización, el campo en Argentina, eh, el uso de los herbicidas y glifosato y toda esa cantidad de cosas que han hecho que las los pequeños eh, pocas mariposas y abejas, insectos, encuentren en la ciudades un pequeño oasis o refugio, ¿no? Y bueno, estudiando un poco como aficionado a todo esto, eh, me di cuenta que en, en Inglaterra, en España y en otros países como Estados Unidos y Canadá, en las ciudades, tienen en, en las partes superiores, en los hoteles, y tienen esos refugios para abejas y, y bueno, la, creo que se están dando cuenta de que, que hay que conservar esa biodiversidad, ¿no? Y, y bueno, por eso es que quería un poco colaborar, digo, porque si tampoco, si se si me mueren estos insectos, después eh, no voy a tener que vender en mi local no voy a tener manzanas, ni peras, ni nada de eso por eso que es como que poder devolver un poco lo que, lo que hoy bueno hasta ahora me ha dado sustento no yo llevo ya casi ocho años en esta industria de, de venta de frutas y verduras y bueno, me gusta mucho lo que es este, la actividad, digamos, en, en el campo por eso lo hago eh, como hobby, acá lo que hago es rescatar cuando es la temporada de enjambres, este, cuando hay enjambres que llegan a la ciudad, tengo todo el equipamiento para sacarlo y con darle el hogar, digamos, para poder después llevarlo a un apiario donde pueda tener controladas la, la, las comenas, ¿no? Entonces, eso lo, lo hago como, como un pasatiempo, un hobby, pero sé que, eh, bueno, por eso encontré ahí también la posibilidad en una de las páginas eh, en publicar esto que yo hago, porque sé que en la comunidad... Eh, en G1 hay mucha gente que ama esto de las abejas y seguramente hay gente mucho más experimentada que yo y creo que la, la comunidad global de G1, yo lo, lo, des, lo compartí ahí, le decía a mis compañeros de Córdoba, siento que estos, estos si uno ve en el mapa es esa, esas redes, ese tejido que se está generando, es una red social de gente libre que, que, bueno, que busca el bien común en, en, en los distintos temas. Así que es un lindo motivo para encontrarse. Entonces, este, tanto sea presencialmente en alguna feria, o en algún mercadillo, como dicen en Europa, poderlo también hacer virtual, ¿no? hoy por hoy que tenemos esta tecnología que nos permite unirnos y, y compartir pasiones, ¿no? En este caso, con, con estas abejitas. Así que yo... Lo que hice fue compartir eso, que yo sé hacer, y bueno, estamos lanzando un curso de apicultura natural, eh, un, un cursito que, bueno, es una prueba piloto para ver si hay gente que se interesa en este tema y poder empezarlo a desarrollar. Eso es gracias a acá a mi, a mi eh, amigo acá que he conocido hace poco, al, a Luis, eh, que me, me bueno, nos dio esa herramienta de plataforma para poder subir anuncios, la cual recomiendo a todos que lo puedan hacer, que puedan publicar lo que saben hacer ahí y que se van a sorprender seguramente que hay muchas personas que también les interesa eh, aprender y conocer lo que, lo que, que, los dones no, los dones y talentos que uno tiene ahí te queda que no te escucho de estar en silencio Bien, ahora sí. Que es, es curioso que por, por un lado pues diferencias entre tu profesión de, de comercio con, con frutas y verduras, que ahora, ahora me contarás si, si compras en un mercado central, cómo te provees, eso me lo, me lo cuentas después, y cómo por, por el lado de afición haces cosas que son totalmente coherentes y, y complementarias de, de, de, de, de cerrar el círculo con, con la propia producción de, de frutas. Lo que me dices es del interés por, por conservar las semillas, de, de, de colaborar con las obreras, que, que son las verdaderas obreras que trabajan como nadie para, para que comamos todos la, las abejas. Y, y por un lado, pues una cosa... la la tienes en, en una caja metida como afición o lo tienes en un compartimento como afición porque supongo que de ahí no sacas un rendimiento económico y por otro lado, pues tienes como profesión algo que está totalmente vinculado. De, no consideras que, que gracias a, a, a la moneda libre, por ejemplo, o, o a, a, a, los, a los círculos que estás frecuentando de soberanía y salud puedas llegar a unificar eso y sin tener que cambiar tu modo de vida, solamente mejorándolo? O, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación? Coméntame, coméntame eh, cómo tratas tu comercio, cómo consigues la materia prima y cómo ves esa posible integración con tus aficiones pasiones. Me parece que realmente te apasiona lo que haces. Es, es... Sí, eh, bueno, eh, yo hace ocho años estaba mi tío ya estaba en el rubro, en esta industria de, de las frutas y las verduras y bueno, yo estaba en ese momento sin trabajo, estaba en un, en un de chofer de taxi y, y bueno mucho tiempo por ahí esperando que encontré el pasajero, y me dice mi tío ¿por qué no te vienes? Este, te tomas un día y te vienes conmigo al mercado Central, en el mercado de, de, de Abasto donde se concentra toda la las frutas y hortalizas de, de todo Córdoba, eso queda a una hora y media de acá de mi ciudad. Es un predio bastante grande donde, donde todos los, los productores llevan sus, sus, sus frutas y sus hortalizas ahí. Este, y bueno, eh, uno tiene la capacidad de, de recorrer todo ese predio y, y seleccionar eh, las frutas eh, para poder traerlas a la ciudad. Eso, eso es lo que hice. Este, eh, primero acompañé a mi tío, fui conociendo el sector, la industria, me gustó. Me gustó porque era alimentos. Cuando yo lo, lo vi, lo que yo pensé en aquella época, que el mundo iba, iba a buscar todo lo que es alimentos saludables. Yo veía que en, hace ocho años atrás, cuando, cuando había mucha... Eh, mucho, sí, está, ya, habiendo la gente... Por ahí, por la velocidad y el poco tiempo, no elabora sus alimentos. ¿no? Entonces, como que van a la comida chatarra, a la comida rápida. Pero bueno, con el tiempo, esa, esa forma o ese estilo de vida tan, tan loco, es como que fue cambiando y la gente se empezó a, a concentrar en, en elegir este, vegetales, ¿no? más, más este, eh, frutas y verduras. Y por eso que yo entro, digamos, digo, esta es la nueva ola, estudiando un poco la tendencia de los mercados, digo, por acá viene la mano digo, y me voy a meter en este nicho y voy a tratar de, de hacer lo mejor posible. Entonces, este, eh, siempre me gustó, nunca, nunca estuve allá en España, pero, por ejemplo, sé que hay muchos colegas eh, eh, que hacen muy bien el trabajo, de hecho, siempre miro y tomo ideas de de España y, y de, bueno, de Francia, y, y tomo muchas ideas de, de ellos, de cómo son muy buenos en, en lo que hacen en la exhibición, en la, en la puesta, digamos, en escena de los productos, y bueno, eso fue lo que mmm, me gustó mucho. Pero claro, uno también, eh, si bien tiene hoy la, la posibilidad de estar en su local, en su comercio, trabajo de, de lunes a lunes, hoy es domingo por la tarde, es el único tiempo libre que, que tengo, porque, bueno, y ya tengo que madrugar a las 3 de la mañana de nuevo para, para el mercado, entonces si salimos muy temprano y hay que esperar y hacer cola, dicen que, que nosotros los verduleros, este, mientras el, el resto del, de la gente descansa, nosotros estamos abasteciendo el país, ¿no? Así que, bueno, esa es nuestra, nuestra misión, es traer a la ciudad eh, algo que no hay, porque, es cierto, no, no hay plantaciones de, de cerezos, porque esos están en el sur, las manzanas también en la Patagonia, las peras, todas esas cosas vienen, este, tenemos que, como quien dice, traerlas, ¿no? introducirlas a, a nuestra ciudad. Así que, bueno, eh, pero hay, hay en algunas zonas ya este, de la provincia, mercados, mercados, este, nuevos, se puede decir descentralizados, que son mercados que están fuera de lo que es el mercado concentrador de frutas y hortalizas, son mercados emergentes que están eh, empezando a darse eh, para el intercambio justamente de productos eh, con esta conciencia agroecológica. De... Entonces ahí, ahí este, me parece que... Eh, entra mucho el tema de la moneda libre en ese tipo de encuentros y mercados donde hay una diferencia de producto desde el momento de la producción consciente, desde de, de, la semilla que se selecciona para, para, para ponerla, que no sea una semilla modificada ni, ni transgénica, sino que sea una semilla que lo más orgánica posible para poder tener un buen fruto. Y, y hay ya grupos especializados en eso en Córdoba, hay sectores donde, donde ya se está produciendo de esa manera este, agroecológica, no están los campos donde se siembra este, todavía certificados porque hay una, yo creo también hay una, una industria de, de certificación en el país, donde hay, hay como tres empresas certificadores de, de, bueno, se certifican el, el campo que, que tiene que ser, este bueno, ciertas hectáreas alrededor, no debe haber este, ningún, ningún este, campo que haga fumigaciones. Entonces, todo ese proceso o protocolo de certificación lleva unos tres o cinco años y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces hoy surgen estas, estas este, pequeñas cooperativas agroecológicas o grupos de gente que se unen en algún un determinado sitio y empiezan a, a hacer esa experiencias ¿no? Y nosotros, en nuestro caso, como introductores de, por el local comercial a, al, al público, o sea, los clientes, eh, creo que hoy, hoy por hoy podemos este, no solo abastecernos de, del mercado concentrador de hortalizas y frutas, sino también tener esa mirada en esos lugares donde podemos traer un producto diferenciado, agroecológico, natural y saludable, y que esté ahí en la góndola, ¿no? Porque no es que vamos a sacar de lado a lo otro, eso lo va a seguir estando, pero tener es que el consumidor sea que tenga el poder de seleccionar lo que va a consumir. O sea, yo puedo consumir este producto sabiendo la, la procedencia y, y si no, puedo consumir este otro. Entonces, ese es la, el gran desafío que yo veo para mi local, poder conseguir esos productores que, que entiendan esto y que podemos este, interactuar con la moneda libre yo pueda, pueda hacer esos lazos de conexión con los productores que, que producen de esa forma consciente y que pueda comprarles a ellos este, con la G1 y ellos también este, bueno, eh, empezar a girar en su, en su, en su ambiente, ¿no? en sus lugares. Es un poco la, la, la interacción que, o el desafío que tengo para poder este, integrar mi actividad comercial con, con la G1. Entonces se puede eh, puede llegar el momento o, o, o está ya llegando el momento en el que en el que tengas un, una oferta de un producto que has comprado en el mercado central de abastos en, en moneda en pesos en la moneda de deuda normal y que tengas en tu establecimiento pues una sección de, de un producto que has comprado en moneda libre a unos productores que aceptan la moneda libre para un cliente que compre moneda libre. Eso lo, lo ves como como una, una... te lo planteas así, lo ves. Lo ves. Sí, lo, lo veo de esa forma, lo veo como que hay un, hay un consumidor... Este consciente que, que va, va a tomar esas decisiones y va a tomar control de, de qué, qué productos va a elegir. Una, una selga de, que viene de manera industrial, con tratamientos y todo, que se hace a nivel escala, o sea, en gran, gran, gran cantidad, o va a preferir una selga, este que quizás hay poca cantidad, pero una, con una hermosa hoja, bien verde, que tenga bueno, una, una textura de la hoja bien gruesa, que, que sea realmente visualmente y, a, y al tacto atractiva, se va a poder tomar esa, esa decisión. Eh, lo que nos por ahí, nos está faltando ahora es crear justamente esos, esos eh, vínculos, yo sé que después eh, de que esto salga y que alguien escuche esta transmisión y puedan, que sean del rubro, que se pongan en contacto conmigo, que yo con gusto voy a poder este, comprarles esos productos y ponerlos a la, a la vista para que mis clientes puedan tomar esa decisión. Yo quiero, quiero seguir estando en la actividad comercial, porque si no, debería estar pensando en hacer otra actividad, porque claro, si todo el mundo va a producir y va a tener sus semillas y va a hacer todo en su casa, eh, yo dejaría de estar prestando este servicio, ¿no? Pero entiendo que el mundo está, nos está llevando a una velocidad tan rápida que ya el, la gente no dispone de ese tiempo, ¿no? Y hoy busca tener lo mejor este, al alcance, pero que, que sea, digamos, este, un alimento saludable y, y que, bueno, que puedan ellos eh, eh, seleccionar. Hoy por hoy es como que no existe esa posibilidad. Yo, por ejemplo, cuando veo que que en el mercado central veo peras con certificación, con sello, eh, etiqueta orgánica, es muy difícil encontrarlas, o manzanas orgánicas, porque eh, lamentablemente eh, van a Europa, ¿no? Este, el mercado de Alemania, es, eh, quien, eh, o Europa, o Francia, bueno, nos, nos compran esas peras cuando allá en Europa no tienen, entonces este, nosotros no no podemos llegar el ciudadano común a comprar esa, esa porque es un producto de alta, de alta eh, gama y nosotros no sabemos valorarlo, no o sea, en Argentina come hoy una manzana y la come por, la, por lo que ve, porque está brillosa, con, con, eh, ve el color que brilla y por ahí la mejor manzana es la opaca, la que no tiene brillo, que no tiene tratamiento de cera, y, y bueno, y ese, ese tipo de educación al consumidor está... Eh, a cargo nuestra, nosotros el, los que estamos al frente podemos contarle prueben prueba en esta manzana y van a ver la diferencia ¿no? eh, y yo creo que el valor es el valor de, de, del consumidor, o sea, el consumidor va a darse cuenta con el tiempo qué es lo que tiene que consumir así que bueno, están las posibilidades después el productor en el campo se dará cuenta que, que va a tener que empezar a producir este, manzanas de, de con agroecológicas o al menos sin tratamiento con cera y para darle toda esa estética a la cual, bueno, nos han acostumbrado desde siempre. Entonces, hoy por hoy en Europa tienen una, esa cultura y, y valoran un poco más que nosotros acá en Sudamérica este, estas cosas, ¿no? Y nos falta un, po un poco de formación y, y educación con, con el cliente. Y, bueno, a mí me gusta hacer ese diálogo, por ahí me... me la gente me mira y dice, ¿qué le pasa? Pero, bueno, me gusta contarles lo que está consumiendo y, y en qué punto comprar la mercadería, ¿no? Entonces, bueno, un poco de, lo hago, lo hago porque ya... Eh, bueno, me, me apasiona hacer eh, este tipo de, de, de escuela en, en, con los clientes, ¿no? Te, te comentó me has dicho que estás muy, muy al día o que, que tienes la referencia puesta en, en Europa, en España, Francia... Te, te comento un poquito la, la situación en Suiza que por un lado también, también es algo bastante común en España en, en general en, en Europa han surgido muchas cooperativas de consumidores asociaciones grupos de usuarios que se, se reúnen se juntan hacen una compra común y, y pagan una cantidad fija por tener un, una cesta semanal de verduras ¿te suena? ¿Esto, esto sí, que... sí, sí y ahí pagan un tanto no sabes exactamente lo que te viene en, en la cesta pero sabes que es un artículo pues, de, de temporada, de calidad que no está tratado este, este formato de, de distribución de, se, tiene, tiene un seguimiento funciona en en Argentina ahora mismo? Eh, bueno, Jaca me, me comentaba, está en Capital, allá ahí en Buenos Aires hay una zona hay que, que comercializan este, bolsones o cestas de, de frutas y verduras, también en Junas. Eh, hay productores que él ya conoce que, que se dedican a la producción agroecológica y bueno, eh, pero no sé... No sé, tendríamos, como estamos bastante distantes, de, somos, estamos casi a 800 kilómetros, nos separan. Nosotros estamos al centro y ellos están más al este del país. Eh, yo creo que, como, como hay gente que está haciéndolo allá en Buenos Aires, tendríamos que encontrar acá los, los, los lugares para poder crear ese, ese, ese movimiento, ¿no? Sería ese, ese movimiento de consumidores que, que, que están interesados en ese de productos. Y sería bueno que eso, esa gente que se incorpore a, en, a consumir de esta forma eh, sean también usuarios de la moneda libre para poder este, hacerla girar ¿no? acá en la ciudad. Bien, también te comento, hay, hay un fenómeno muy fuerte, sobre todo en, en Suiza, que supongo que, que conoces bien la diferencia entre, entre bio. Eh, o sea, bio, biológico-orgánico, la, la etiqueta de METER, de, de, de biodinámico. Y resulta que, que en Suiza, eh, básicamente toda la distribución, o bueno, toda no, porque cada vez han surgido o surgen eh, nuevos distribuidores o, o hay un poco más de variedad, pero básicamente hay dos grandes distribuidores que son dos cooperativas, que siempre siempre han tenido una línea de, de productos biológicos han ha empezado con, con el producto biodinámico y ahora mismo la tendencia general es que el agricultor se está dando cuenta el productor se está dando cuenta que gana eh, el doble o más del doble si pone sus, sus campos en, en producción biodinámica o, o en producción bio que bio Bio es, es una producción industrial tradicional que, que, que quitas la química y pones productos nat naturales. En biodinámico es realmente otro proceso. Esto, por lo que me comentas, en Argentina eh, se produce este tipo de producto para exportación. A nivel de, del mercado interior no, no, hay, cada, no hay una demanda de, de este tipo de producto o, o se busca... Llenar, llenar el plato um, sin, sin poder tener muchas opciones de, de ni de elegir ni de pagar? Um, ¿cómo, ¿Cómo está la situación? Eh, yo creo que en, la, en las ciudades grandes, en las capitales eh, grandes, de, hay, hay más, más posibilidades de encontrar este tipo de productos. En el interior donde yo estoy no, no hay este, productores que estén especializados en en la agricultura agroecológica o biodinámica. Eh, si bien, eh, por ejemplo, una, un amigo que ha sido siempre de ciudad, ahora se ha trasladado a un campo de cuatro hectáreas y está con esa intención de empezar a producir eh, alimentos este, agroecológicos, ¿no? Para poder, este o, o huevos, estos huevos eh, también, ¿cómo se llama? Libres, que también están la gente empezando a darse cuenta de la diferencia. Entonces hay, hay creo que, grandes este, posibilidades para, para expandirse y poder tener, este, ¿cómo se llama? Abastecer, digamos, a la, al... Pero no hay, tampoco veo que no hay tanta conciencia en la gente en, de, en de darse cuenta de lo que está consumiendo, ¿no? Que yo creo que parte también por nosotros, por lo que... Podemos llevarle la oferta que podemos entregarles a ellos, a los, a, los, a los clientes. Y tenemos que lograr hacer esos enlaces, esos vínculos con esos productores. Y que, que todos ganemos, ¿no? Que todos ganemos en esta, en esta cadena. Muchos se critican en el sector que el productor de papas este, que tiene su, su, corre su riesgo con la, con la inclemencia del tiempo y demás. Y que la bolsa de papas... Eh, no, tiene, no tiene valor y que el intermediario que está en el medio, el que abastece, que es el que realmente hace la diferencia, nosotros que somos los, los, los verduleros minoristas que vamos a comprar ahí, pagamos un precio alto y, y tenemos que trasladar ese precio al consumidor. Entonces, hay todo como, una, como un cambio de... de de pensamiento y el mismo productor trata de llegar de manera directa al consumidor, entonces no solo que se está salteando la cadena de distribución al mayorista, al mercado concentrador, sino que nosotros también que estamos en la, la cadena final, el punto de venta que somos los, los que hacemos la distribución eh, minorista, directo al consumidor, entonces hay todo como un, como un escalón ahí que se tiene que ir este, corrigiendo y bueno, la gente va a tomar la decisión, yo creo que va a va a poder ir por ese canal tradicional que siempre ya conocimos, o va a, va a crearse un nuevo método de distribución de, de, más directo del campo directamente a, al consumidor final. Entonces ahí vamos a tener que nosotros bueno, vamos a tener que ver este, justo uh, se va mi señora pero eh, ¿cómo se llama? Vamos a tener que ver nosotros en, cómo colaborar en esa distribución, en qué en lugar nos vamos a a, a meterse si, si en la distribución o, o llegar a la, la logística directamente a la, a la puerta de, de, bueno, del consumidor. Así que, bueno, esto es para un replanteo largo y analizar esta, esta industria en la cual yo estoy este, involucrado, ¿no? Así que estoy combinando como esas pasiones de la, la tecnología, la blockchain la moneda libre, la soberanía y bueno, el, la actividad principal, que creo que es lograr este, involucrarse en un proyecto como este eh, y, y llevar un poco el, la actividad de uno junto con el proyecto y poder decir, bueno, a ver, qué tomo de esta moneda y cómo la aplico, no? cómo lo llevo, o sea, ¿cómo, cómo hago que esto se conozca. Así que ese, estoy en ese, en ese desafío. Y gracias a ustedes que nos, bueno, nos van monitoreando, nos van coachando, nos van dando esa, esas herramientas que necesitamos para poder este, avanzar. Gracias, Ángel. Um, se me ocurren muchas más cosas, pero vamos, vamos a dosificarnos. Porque, porque bueno, eh, ahora tengo te lanzaría otra pregunta inmediatamente, pero me la tengo que, que aguantar. Y te, te emplazo a, a que continuemos pues, más adelante y, y, y por hoy lo, lo dejemos aquí. Y, y nada, felicitarte por por esta capacidad de, de, de vivir una realidad, eh, que, que esa misma realidad con tu ilusión y con, tu, con, con tus pasiones y... Y tu tiempo libre, pues también eh, miras de, de adaptarla a una posible nueva realidad que, que, que nos viene encima. Y, y nada, o sea, si tienes alguna cosita más que añadir. No, te agradezco la, esta entrevista y bueno, espero que sea eh, la primera y que tengamos muchas más eh, charlas como esta. Y bueno... Eh... Eh, invitar a todos, a ¿eh? toda la gente que, que está hoy descubriendo esta, esta moneda libre, que puedan sumarse y que se pongan en contacto con nosotros, que vamos a, a crear justamente esta, este espacio, este, estos lugares de encuentro para poder este, eh, crecer juntos en este desafío. Muchas gracias, Luis. Gracias. Saludos a todos. Bye. Uh -huh.